Finalmente ha pasado Bart Has perdido la razón Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo Soy Ultimate, estamos aquí un nuevo video de reacción para el canal Ok Este video puede que sea el más raro del canal Pues eh, definitivamente para mí Había publicado algo en Facebook que con esta imagen no que si yo lo digo capaz no me un carajo pero eh, demasiado Después vemos el video y más o menos le explico el tema, pero... Ay, Dios santo, no... Acá encontré un video que bueno hace el resumen del manga más corto de este canal Que bueno, acá no acaso no, estoy muy lejos de la cámara eh, Bueno, acá después dejar el video original abajo en la descripción Y bueno, vamos a reaccionar a este video que es más fácil que leer el manga Porque yo ni en peor ya ya eso Y... Ok, pero es demasiado, ¿no? y muy turbio, ¿eh? no sé Vamos ver oh, si no ve es qué onda con este mango. Soy Lish, y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo video Estáis está hablando grabando. sobre el capítulo 259 del manga de o Okarishimasu En el cual podemos ver la situación de los baños que se planteó en el capítulo pasado De esta forma dándonos cuenta de que posiblemente el ritmo que habíamos tenido hasta ahora en el manga va a cambiar un poco Debido a que últimamente habíamos tenido capítulos muy intensos Pero actualmente parece ser que debido a que Kazuya y Mizuhara están viviendo en la misma casa casa, la situación de los capítulos van a tratar acerca de cosas cotidianas, pero sí, básicamente el resumen es como un gran hermano, pero en versión japonés, no sé qué. Claramente con la problemática principal, que es el que estos dos vivan juntos. En esta ocasión planteándonos la situación con los baños. Teniendo escenas bastante interesantes, pero bueno, si quieren saber realmente qué es lo que sucedió en este capítulo, quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y muy bien, para comenzar tenemos una portada en la cual podemos ver a Mizuhara con traje de baño. La chorizo sexualizada um, versión 3500 que la sexualiza el rey frase que hace referencia al hecho de que Mizuhara va a bañarse y Kazuya no puede evitar pensar en todo lo que sucede mientras ella se encuentra en el baño. Pero bueno, como siempre, Kazuya con pensamientos impuros. Y ahora sí, comencemos... Elevado a, a la quinta potencia. Bueno, como recordaremos en el capítulo pasado, Mizuhara fue la primera en bañarse por lo que ella ya había entrado al lugar, teniendo una última escena de ella quitándose la sudadera. De esta forma es como finalmente comenzamos el capítulo, viendo cómo es que Kazuya ya se encuentra muy nervioso mientras espera que Mizuhara salga del baño. D Esto es bastante incoherente por lo que he visto del anime. Yo creo que si ya menos conoces a alguien bien, no pensas en esas cosas. Pero bueno, este, los japoneses eh, son raros Diciéndonos que su corazón está a punto de estallar Da un infarto la razón Por la que se encuentra tan nervioso en una situación como esta Además de decirnos que jamás había estado así de nervioso en toda su vida Siendo justamente el hecho de que va a pasar al baño después de Mizuhara Lo que no lo deja estar tranquilo Ya que debido a que a pesar de que está muy consciente de que está siendo un rarito Al sentirse de esa manera imaginar todo ese tipo de cosas No lo Como puede los ataques Porque está que esta a no a los es otak, la misma situación la que con los animales, debido a que el baño es algo mucho más personal al punto de pensar que es algo que solamente se hace cuando las personas ya son pareja o al... que no entendí nada. Ese tipo de cosas no lo puede está haciendo un rarito al sentirse de esa manera imaginar todo ese tipo de cosas no lo puede evitar ya que nos dice que esta no es la misma situación Ay, no lo puedo evitar. Estoy pensando en que mi amiga se está bañando. A pesar de otra cosa, anda jugando juego. <risa> las aguas termales, Dios debido a que el baño es algo mucho más personal, al punto de pensar que es algo que solamente se hace cuando las personas ya son pareja o algo por el estilo, por lo que realmente se pregunta si es que Mizuhara estará bien con esta situación, pero bueno de esta forma comienza a divagar todavía más sobre sus pensamientos al punto de imaginarse a Mizuhara, debido a que el sonido del agua había parado ¿Qué? mientras encuentra ¿Cómo al lujo de detalle escuchas todo? Entendíamos lo que digo, ¿no? Eh, está escuchando mientras sale el agua de, de la ducha. ¿Pero, pero cómo lo escucha bien? ¿Y ¿Es qué ¿Está que escuchando cuando se está meando? ¿Qué es? Que, que, no entiendo. Es raro, es muy raro. ...por toda esta situación es como llega Mini, quien simplemente se empieza a Mimi. burlar de él, diciéndole que por favor no tome en cuenta su presencia y continúe con lo que hacía. ¿A ¿Este es es <risas> Sí, sí, sé que es otra mina o otra vecina del suya que aparece después en el anime, no sé. ...grita que Debe de aprender a tocar la puerta De esta forma Y va a aprender a disimular Y carajo. comienza a regañarlo Diciéndole que no se tiene que sentir avergonzado Ya que la presión que siente por toda esta situación Es algo normal Diciéndole que si estuviera en la misma situación En la cual tuviera que usar el mismo baño Que la persona que le gusta Su cerebro estaría frito antes del amanecer Sí, la verdad Carajo se me olvidó que tenía perdido la largo. Me levanté más temprano pues para está esta podonga, wey. Y se me los cables. un cacho, gente. Eh, todavía tengo tiempo. La situación es bastante... Rara. Su cerebro estaría frito antes del amanecer. Sí, la verdad. La situación es bastante rara y debo... De... Raro se queda muy corto que Incluso, Kazuya tal vez está exagerando un poco Porque después de todo Era de esperarse poquito, que poquito. pasara algo como esto Al vivir en la misma casa Porque para empezar, simplemente tomará un baño Después de que Mizuhara sale del baño Lo cual no es tan increíblemente sorpresivo Pero bueno, claramente Mini y Kazuya siguen peleando Debido a que Kazuya está algo molesto De que Mini se esté burlando de él Diciendo que esa chica realmente Solo se está divirtiendo A lo que Mini le dice que si es capaz de aceptar la situación se ajustará a los desarrollos previos para el arco por lo que debe de tranquilizarse y adaptarse a su nueva vida es así como kazuya comienza a pensar que a pesar de que le molesta que mini se haya burlado de él debe admitir que su corazón estaba fuera de sí por lo que realmente está bastante feliz de que haya encontrado algo que lo distrajera de toda esta situación, es decir que siente que Mini está actuando como un apoyo para él en estos momentos. De esta manera es como comienzan a hablar de una forma más vaga, preguntándole a Mini cómo le está yendo con toda esta situación, a lo que Mini nos responde que ella realmente está muy acostumbrada a vivir con otras personas, por lo que la situación está yendo bastante bien, además de que vivir con Mizuhara es todo un privilegio, además de contarle algunos detalles a Kazuya a acerca de lo que sucede cuando ellas están solas en su habitación, ya que nos menciona que Sujara es alguien bastante correcta. Debido a que no come en la cama, no duerme en posiciones extrañas, ella se levanta con la primera alarma de su teléfono, algo que sin duda... De cuando la chica le está chupando la media a otra o halagando de, de todo. Eh, eso no tiene ninguna relevancia. Es claramente el autor... Es que el rey, y el creador de este, de endiosando la mano de poder al personaje de Achoizo, ¿eh? Ay, Dios. Santo. Para alguien... no, no sé, usted no ve nada raro acá. Si no lo ven, no sé qué tiene en su cabeza, pero yo veo esto muy raro, Es ¿eh? bastante correcta. Debido a que no come en la cama, no duerme en posiciones extrañas, ella se levanta con la... ¿Y cómo vas a ver la otra eso? o del van a no sé. la alarma de su teléfono, algo que sin duda alguna es realmente raro y por último si sí, tiene tanga azul, tiene se pone freno a los dientes o no sé o, o tiene la lengua postiza, anda cagaste algún punto roncara sin duda alguna tendría una razón para dudar de que es alguna clase de robot a lo que caso ya simplemente comienza a pensar que realmente lo que le está diciendo Mini son cosas que hace la Misujara usual por lo que no es nada de sorprenderse de esta forma es como Mini finalmente nos dice que ella necesita recopilar más información que demuestre que la cohabitación no es un simple compromiso es decir que el amor que hay en esta historia no es simple ciencia ficción es la realidad de esta forma tirándose de la habitación de Kazuya mientras le dice que cuando esté en el baño no se deje llevar claramente ya sabemos a qué se refiere Mini tras ciertas actitudes que Kazuya nos ha mostrado antes, pero bueno obviamente él se encuentra muy avergonzado por lo que nos dice Mini y es ahí en donde determina esa escena, pasando directamente al baño con Mizuhara a la cual la vemos muy pensativa aunque realmente no se nos dice nada acerca de qué es lo que está pensando viendo cómo es que ve un cabello en el agua y lo tira, y finalmente se sumerge en el agua, perdiéndose en sus pensamientos. Teniendo una imagen final de, de cómo es que ella se repite modales a sí misma. Pero bueno, la verdad es que esta situación es bastante interesante, ya que realmente no podemos teorizar qué es lo que está pensando Mizuhara en este punto. Aunque no algo es que realmente sí se está preocupando por el hecho de cómo es que la están viendo Mini y Kazuya. Esto lo estoy diciendo más que nada por ciertas actitudes que hemos visto y por la situación actual del baño, ya que Vemos cómo es que ella rápidamente se deshace de un cabello suelto. Yo no sé, pero hay una obsesión con el baño, que es solo un lugar para caer y bañarse nomás. Eh, ¿Por qué tanto enfoco en eso? En la bañera y finalmente repite es lo modales, normal del mundo, la Haciendo verdad. referencia a que de cierta forma Ella está tratando de ser cuidadosa Con las cosas que hace ya que actualmente Se encuentra viviendo junto a sus compañeros Y sin duda alguna es algo muy dulce Ya que de cierta manera A diferencia de lo que vemos con Kazuya No se nos muestran los pensamientos de Mizuhara Sino más Ay, bien Cuando son llega el turno de Kazuya Además de que a pesar de que sea sutil Podemos ver que ella también puede Encontrarse nerviosa sí. por la situación pero como lo dije, debido a que no vemos sus pensamientos y directamente sus reacciones no son tan exageradas como las de Kazuya, es mucho más complicado el saber cómo se siente. Aunque claramente todo esto hace referencia a que ella también se siente nerviosa, pero a su manera, guardando un poco más sus emociones y siendo menos explosiva que Kazuya. Pero bueno, creo que esta es justo de las escenas más bonitas del capítulo, ya que como dije, trata de expresarnos un poco la situación de Mizuhara con el hecho de que está viviendo junto a otra personas, algo que directamente ella no hacía y de hecho vemos que fue un cambio bastante grande y algo que realmente podría hacerla feliz ya que se estaba sintiendo un poco sola al vivir sin ninguna otra persona en la casa de sus abuelos, pero bueno dejando ahora sí esto de lado continuemos con el capítulo, en donde vemos que ahora sí finalmente Kazuya entra al baño, hasta llegar el momento en el que tiene no que sintiéndose realmente nervioso por esto, teniendo incluso dos páginas completas de caso ya entrando en el baño y finalmente a la bañera dejándonos con una escena bastante particular y que la verdad debo de admitir que es bonita aunque algo extraña algo demasiado extraña y también se queda corto esto ah, no y por eso quise este video porque no van a creer un carajo lo que estoy viendo que ya que usted también lo viera no tanto así que he visto a muchos hacer referencia a esta misma escena con algunas otras de otros mangas. Pero a mi parecer a lo que a mí me recordó es justamente a las escenas de Shomatsu no Valkyrie cuando los peleadores se hacen uno con su volumen. Más que nada una de las escenas a las que más me recuerda es... No con la fuerza, no lo entendí. Justamente ...entre Prour y Raiden. Pero bueno, dejen ustedes en los comentarios a qué escena les puede recordar. Pero bueno... Bueno, vamos, bueno, vamos a la temática del video. Bueno, es la situación romántica me hizo acordar a esto. Me hizo acordar el video de mis caños donde estaba un monstruo para violarlo. Bueno, no sé. Ay no, pero eh. Che, eso es sangre o es huasca. Esta imagen es demasiado rara. El pibe se estaba bañando. No cambió el agua, se está <ríe> bañando el agua donde se bañó la, la piba. Y se imagina a ella gigante abrazándolo. Medio fa espectral, fantasma. <ríe> ¡Qué concha! ¡Los japoneses no tienen alma! Yo no.. no.. Tiene nada de sentido el protagonista. Yo digo, en el mundo ahí, este tiene que ir a un neuropsiquiátrico, ¿eh? porque está un, un reloj. ¿eh? Y un arqueador bueno, también, la vida, necesito ¿eh? urgente también. Eh, eh, el agua está sucia. Eh, no bueno, ahora sí hablando nada. directamente sobre lo... Esta es la onda GLH-150 Cómoda, maniobrable Ay, pero ¿cómo te explico? <risa> ¿Cómo te <Estamos> explico? <risa> en el capítulo, básicamente Esto hace referencia al hecho de que Kazuya de alguna forma puede sentir La sensación de que Mizuhara Estuvo ahí Ya. ¿Me escuché bien? ¿Qué, qué, qué? Kazuya de alguna forma ...en el capítulo, básicamente esto hace referencia al hecho de que Kazuya de alguna forma puede sentir la sensación de que Mizuhara estuvo ahí, ya sea por su aroma o simplemente el hecho de haber escuchado anteriormente. Mmm, qué rico huele el agua sucia, eh. Tendrá... Es, es, el agua es, es por todo el cuerpo, la mugre, la, lo bello o lo que sea, y lo resto es... Ja... Oh, ¡Oh no, es un asco! <risas> un asco eso ¿Qué? es eh, como dice el meme no de memes de esa película argentina que no pensar mucho porque si no lo único que se puede hacer es no pensar porque si no Explotar la cabeza oh. no es eh, muy raro eh, agua sucia ya ah, me deja bien en claro que Rey se tragó el agua de chica emel como poderá a veces. O de rubio, yo qué sé yo. <ríe> Ay, lo Dios cual hace sea. que se sienta muy nervioso por la situación actual Debido a que a pesar de que este baño podría ser normal Sigue siendo la misma agua en donde Mizuhara estuvo Sin duda alguna esto es algo extraño ya que directamente no es una situación tan difícil Pero tenemos que recordar también el hecho de que Kazuya jamás había hecho algo como esto Recordemos que él no tuvo muchas relaciones sentimentales aparte de la de Mini Por lo que a pesar de que ya no sea una ¿Y sus dos amigos? Lo que no sabe es que después de esto ya no va a tener amigos. <risa> adolescente como tal, esto es algo totalmente nuevo para él. Por lo que realmente no se me hace tan extraño que él tenga este tipo de pensamientos. A... Bueno, yo no veo tanto anime ni leo mangas, así que... Bueno, esta gente está acostumbrada, pero para mí esto es rarísimo, A pesar de que ya sea un adulto. Y claramente el hecho de que se sienta nervioso por la situación tampoco es tan extraño. Ya que como dije, a pesar de su edad, tiene muy poca experiencia en este ámbito. por lo que... Ah, claro, pues los otacos no se bañan, eh. Por... Ah, por eso del agua... Porque nos toca una chica y el agua está cristalizada, está limpia, eh. Ese cerebro de hormigas tiene los otakus? Sí, sí, a pesar de que caso ya me cae un poco mal en estas situaciones, debo decir que tiene algo de sentido que actúe de vez en cuando así. Además, quitándolo... Eh, no. En la primera temporada del anime no actuaba tan a ese nivel. Acá... Está pervertido a nivel 1000 urgentemente. Ni una chica tiene acercarse a él. Extraño que fue la verdad es que la viñeta es muy bonita pero bueno ahora sí continuando con el episodio vemos como este Kazuya finalmente sale del baño y nos dice que no recuerda absolutamente nada de lo que sucedió preguntándose si acaso fue demasiado lejos al olvidar todo lo que sucedió en el baño por su propio bien ya que realmente no sabía qué hacer en esa situación e incluso terminó saliendo muy rápido de ahí diciéndonos finalmente ¿Qué que pasa? esta va a ser su vida diaria y realmente no puede creerlo de esta forma termina encontrando no. Se... tampoco lo mini, puedo creer, ¿no? claramente para poner un poco de tensión a la situación mini le pregunta a kazuya si acaso disfrutó el baño a lo que claramente él contesta que sí obvio creo que esta pregunta trató de hacer que Mizuhara se pusiera nerviosa pero como sabemos ella sabe controlar muy bien sus emociones es así como las chicas comienzan a tener una plática casual de esta forma es como kazuya comienza a pensar que realmente todo ese sentimiento es extraño pero se ha dado cuenta de algo y es que a pesar de que en sus pensamientos lo de usar el mismo baño es solamente una cosa que hacían las parejas, también debe de admitir que a pesar de... De ese avance, Mizuhara es la misma Mizuhara de siempre. Incluso si han usado el mismo baño, eso no significa que algo ha cambiado, por lo que otra vez comienza a deprimirse un poco debido a que la situación no está yendo como él quiere, o al menos él piensa que realmente no ha habido un avance a pesar de todo lo que ha sucedido hasta este punto. De esta forma es como finalmente Mizuhara vuelve a despertarlo de sus pensamientos, ofreciéndole un vaso de agua caliente después del baño para que se rehidrate y así finalmente Kazuya acepta y termina el episodio. La verdad es que fue un capítulo bastante tranquilo, debo decir que sí fue mejor que el anterior tranquilo. debido modo que ya nos demuestra un nuevo tono en la serie y no es directamente que no agregue nada nuevo ya que como dije se nos muestra un poco más la dualidad entre los pensamientos de nuestros dos protagonistas, demostrándonos cómo es que Mizuhara, a pesar de que como ya nos han dicho es mucho más seria y más tranquila que Kazuya, Además de que sabe guardar mejor sus emociones Aún así llega a sentirse nerviosa por la situación Ya que obviamente ella también gusta del protagonista Y al igual que él tampoco ha tenido mucha experiencia en relaciones románticas Por lo que de cierta forma llega a ser Mira si ustedes piensan que mm, Que Renta o las Quintillizas o, la, o lo que mierda sea es, es algo, tiene algo de romance Está bien cagado la cabeza no tiene nada romántico esto eh, no hay nada de romance, no, no sé, no, no leí un libro de, de amor o vio una película romántica que no sea comedia romántica a lo Alan Sander porque esto es lo que son de todo, estas series y mangas, son comedias románticas a lo Alan Sander pero demasiado exagerado, esa es la descripción perfecta, el equipo. porque si los japoneses ni saben.. Y si los japoneses no saben un comino lo que era amistad, menos lo que sabrá el noviado, ¿no? Es normal que se encuentre nerviosa por ciertas cosas. Y por otro lado, algo que me resulta interesante es el hecho de que esta situación con Kazuya se ha repetido a lo largo de los episodios. Es decir, el hecho de que Kazuya después de emocionarse por algo que sucedió con Mizuhara regrese a la realidad dándose cuenta de que realmente ella sigue siendo la misma de siempre y que para él parecería que nada ha cambiado entre los dos. Para finalmente Mizuhara despertarlo de estos pensamientos y demostrando amabilidad con él. Un ejemplo de esto es la situación anterior que tuvimos cuando le dio la llave por lo que bueno después de todo creo que este capítulo es bastante dulce y nos marca el inicio de una nueva visión para el manga al menos en este periodo en el que nuestros protagonistas van a vivir juntos ya que un punto importante es que la frase para la próxima vez es lavarse los dientes algo que nos hace referencia justamente a otra situación bastante cotidiana por lo que creo que estos capítulos van a ser justamente eso aburridos eh, okay, no me interesa. ya que claramente esto es algo relativamente nuevo para ambos ya que como lo dije anteriormente mi misuhar estaba que quiere que claramente cada 30 se opinan al respecto cosa o acción que ella con ella y no ponerse nervioso cada 30 segundos por cada cosa o acción que ya la conoce ya la besó dos o tres veces eh, ya por eso ya no debe estar tan nervioso eh, ya, no sé, muy, no sé, ya, bueno, igual no, es un dibujo, igual ya sé que no tiene sentido, pero eh, es peor que no, no tiene sentido tan, lo sigue, le sigue. Vivir con ella y no ponerse nervioso cada 30 segundos por cada cosa o acción que ella haga Pero bueno, dejen ustedes en los comentarios qué opinan al respecto Díganme si les gustó este episodio Y recuerden no. que si les gustó, denle like y suscríbanse si no lo están Además Tampoco, eh, ok Voy a dejar el video de la descripción de, de este canal Quiero reaccionar este video porque obviamente me más fácil <risa> Porque yo ni creo que es un video de este anime Solo como reaccionar y ya está A este canal eh, <coughs> Por, y bueno, es muy raro, me siento un poco asqueado viendo esto, eh, pero cuando lo vi que ya no quiero ver más anime en este canal, <risa> mínimo Dragon Ball y solo volviendo a los youtubers panos, <risa> creo que son más sanos. <risa> ay dios santo eh, no. no, no sé qué decir este video si ¿sí te gustó o te pareció una polonga ¿O -o? espero que se haya grabado bien porque a veces me pasó la grabación de que salió como el culo no sé por qué, pero bueno espero que se haya escuchado bien no me voy mucho a la mesa y nada de eso ah sí, bueno nada Ojalá que no salga mal el audio... Eh. Bueno gente, eh, si te ha gustado el video... sobre todo que se yo, dale una me gusteada... Por pues, compartir el video, por suscribirse a este canal... Si quiere que siga reaccionando a esto, viendo cosas más raras... O si no dejamos... A... Ya, no, no, yo hasta acá... Hasta acá... Hasta acá. ¿Y <ríe> no solo esta vez, no... más. Wow. No sé, lo que estoy reaccionando ya... Eh. Bueno, si te gustó, dale me like, gusta por compartir el video, por seguir el canal para más violaciones como este bueno, soy yo soy Ultimate ah, y también tengo algunos videos que quiero relacionar sobre el creador de, de este manga anime famoso de él que la verdad tiene muchas cositas y por eso que este show es más raro y, y odiado por alguna parte de los fanáticos bueno, la otra parte que están cegados por la, por la waifu, ¿no? Por la... Yeah. Gárbate el culo, estás culinera. Y bueno, si te gustó, dale me gusta, por suscribirte a este canal, para más violaciones, pero está en más normales. Y bueno. Y eso es todo. Soy yo soy Ultimate Nos vemos. Bye, chao, adiós. Bye bye. Este video es el peor montón de basura que haya visto. es, es tan linda que la verdad te enamor. Ah, ah, bueno. Quédate en Y sabes qué lindo para ¡No! él.